dos rasguños profundos en la parte íntima de la compañera, en la cual ella gritó y se la, se la ayudó inmediatamente eh, escapó el agresor y se quedó el solo el primo, donde se, se llamaron las compañeras al 110 y yo llegué ahí. La Lili Cortés, presidente de la Organización la de Trabajadoras de la... Nocturnas de Bolivia, o TNB, denunció un nuevo caso de agresión física de un cliente a una de sus compañeras. Al momento, el agresor se encontraría aprendido. Asimismo, Cortés lamentó la existencia de burocracia en la policía, toda vez que no fueron atendidas inmediatamente. La llevamos al a la Feltze de la Feltze, nos derivaron al la FELCB. Lamentablemente, como siempre, la FELCB deja mucho que desear y hay una discriminación hacia las trabajadoras sexuales, donde nos hizo rebotar otra vez a la FELCC. Yo no sé si es esto es una violencia contra la mujer, porque tendrían que nuevamente derivarnos a la FELCC. ¿no? Entonces, eh, luego a la compañera la llevamos al forense donde le han dado cinco, 10 días de impedimento. La compañera se quedó en las declaraciones, el hombre lo detuvieron, al que escapó también, no, pero nosotros como organización vamos a, seguir, vamos a hacer seguimiento del caso, no lo vamos a dejar así. En la ciudad de El Alto existen más de 5 mil trabajadoras nocturnas, de ellas solo de enero a la fecha el 50% habrían sido víctimas de agresiones por parte de sus clientes, según la representante. Lamentablemente este es un trabajo muy delicado, donde la compañera, las compañeras muchas veces lo dejan así, no, no es bonito ir a decir. Sí, sabes qué, yo soy trabajadora sexual y me han lastimado mi parte íntima, no. Entonces son cosas muy delicadas y lamentablemente la mayoría de las compañeras lo dejan en el, el proceso a medias.